Mira cómo la vida ha cambiado. Yo cuando era niño le tenía miedo a la oscuridad. Ahora le tengo miedo a la luz. Buenas tardes, caballero. Eh, una pregunta. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy vendedor de flores. Ah, usted es vendedor de flores. Eh, ¿Qué flor se vende más para esta época? No sé, porque yo vendo flores artificiales. A ver niños, si tenemos cinco naranjas y somos 10 personas, ¿qué tengo que hacer para que alcancen? A ver, Pablito. Maestro, tiene que hacer un jugo. A ver, Carlitos, la M con la A, ma. ¿Y con la tilde? Matilde, maestro. Buenas tardes, para preguntarte... ¿Eres una araña? No, esta es una red para pescar aire.